Bienvenidos al tercer podcast. En esta ocasión vamos a charlar con tres invitados. Estamos con tres invitados muy, muy especiales. Este es un espacio de pastoral social de la Arquidiócesis de Montevideo.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 Los voy, a, los voy a presentar ahora. Ricardo Alberti es sociólogo y máster en Gerontología Social. El padre Fabián es director pastoral de la Radio Oriental. María Amalia Ceballos es abogada, madre de ocho hijos, tiene 32 nietos y 23 bisnietos y tiene 90 años. ¿Y quién les habla? María Dolores, licenciada en Comunicación y de la Casa. Bienvenidos. Un placer. Bueno, encantado de estar en este podcast. Y bueno, y compartir esto, y encima poder conversar en vivo con personas de salud mayores que, que ni siquiera son de Uruguay, ¿no? Y que eso abre gran, la gran posibilidad. Y también, bueno, estar de nuevo con, con, con mi querido Fabián Robérez, que nos encontramos muchas veces en otras instancias aquí, en, también en la radio. Bueno, el saludo para todos, este, para ti Ricardo, también para María que está allá ¿eh? a través de la conexión y... Contigo Dolores, siempre es un gusto compartir esto que, que es un tema tan amplio y que tiene tantas puntas y que bueno, justamente el objetivo de estos podcasts es tratar de, de brindar un poco de luz en estos apuntes que nos ayudan. Bueno, yo estoy muy bien, yo soy entrerriana, eh, vivo en Córdoba desde que me casé, así que soy vecina de ustedes, los uruguayos, porque nos separa nada más que un uruguay mis antepasados han sido de Concepción del Uruguay. Bueno, tengo muchos años de eh, villa, eh, eh, viví en Córdoba. Eh, he tenido muchos hijos, los que Dios me ha dado. Eh, no he perdido ninguno, gracias a Dios. Y tengo un montón de nietos, ya ni me acuerdo los nombres. <risa> Son tantos que tengo que estar preguntando: ¿Fulanito? ¿El Venganito? Bueno. No quiero demorarme más. Les eh, agradezco que me hayan elegido. No tengo ningún mérito más el de amar a Dios con todo mi corazón. Muchas gracias. Tengo que reconocer porque se me va a escapar. <risa> en algún momento María Amalia es mi abuela. Así que si me escuchan decir Si no lo decías, lo íbamos a decir nosotros. ¿no? <risa> gracias abuela. <risa> no, no. Del nombre de esta nieta se acuerda. <risa> No, de los nietos, me acuerdo, de los bisnietos. Ah, Son muchos pequeños, de todos, casi algunos de la misma edad. Aparte de una abuela, una, una introducción, sí. aparte de una abuela... Eh... María Amalia, muy presente. Desde el primer momento que nos reunimos para preparar esto, que llevó varias, varios tiempos de preparación. Enseguida saliste vos, María Amalia, y con el nombre que decía Abuela Papita, ¿no? Que es el, el nombre de Guerra. Es un placer. Un placer. Sí, eso somos... me pusieron desde que era niña. Pero yo le dije a los padres de Santo Domingo, que es a donde voy ahora a con dos viricos, ¿Cómo es su nombre? Le digo yo, mire, elijan María, Amalia, Teresita, Mercedes, Anastasia. Porque no es posible que le digamos Pampita, por supuesto. Digo yo. Pero ya me conocen como Pampita y hasta los que piden en la puerta de la iglesia me dicen Pampita, Pampita, está bueno, está bueno. bueno En el tema de hoy estamos sobre la transmisión de la experiencia de vida. Ricardo, contanos, ya que estás acá con nosotros... ¿Qué significa la transmisión de la experiencia de vida de los adultos mayores, que es este podcast al que nos estamos dedicando, a las generaciones que estamos caminando en este momento? Un poquito para atrás. Y esto a veces parece medio, medio traído de los pelos o, o medio forzado, hablando de una experiencia de vida, cuando estamos hablando de transmisión de dos personas, o sea, un, en la comunicación de dos personas que tienen generaciones, ah. que son nacidos en generaciones muy, pero muy distantes. Y uno dice, bueno, ¿qué experiencia de vida de una persona mayor, ¿no? de un adulto mayor, de una persona mayor, puede transmitirla a un joven que le sea utilitario? Y ahí empezamos con algunos problemas netamente sociológicos para los cuales, o gerontológicos y sociológicos para los cuales yo estoy aquí. Sí. Primera cosa es el cómo se ha deteriorado el tema del consejo. Estoy seguro que, que pampita y vos también, y bueno, los que estamos acá, vivimos la época del consejo. Mirá botija, mirá nene, mirá nieto, mirá fulanito, estas son así, tenés que hacer esas cosas. Eran consejos que nos apuntaban o que nos guiaban un poco para cómo tenemos que manejar la vida o enfrentar las situaciones. Bueno, esto entró en detrimento o ya no, o ya no existe o ya no es bien eh, soportado, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque hoy en día todo es consejo, ¿no? Todo es consejo y no me refiero solamente al vínculo entre el adulto mayor y el joven. Hoy todo es consejo. Agarramos un celular, nos estamos levantando y nos dicen qué cantidad de agua tomar, cuántos pasos dar y kilómetros caminar, ¿no? Qué cosas tenemos que comer, cómo tenemos que enfrentar la vida, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que vincularnos a la gente. O sea, eh, estamos en una época del hiperconsejo o la saturación completa del consejo. O demasiada información, dando vueltas, ¿no? Muchísima información. Y el consejo. Antes funcionaba porque te lo daba alguien que vos estimabas mucho, mm. era concreto y para una cosa concreta. Mm. Pasamos a una hiperestimulación del consejo sí. que ya empieza a no empezamos a prestar atención. Y a ver, pasó tanta la hiperestimulación que estamos en una parada de ómnibus y se, se sienta alguien en nosotros. Que yo creo que el, el segundo o tercer párrafo de una conversación es un consejo. ¿No? Qué frío que hace. Hay que abrigarse bien, ¿no? O cómo no pasan los ovnis. O sea, ya el, lo hemos incorporado y, y ha perdido un poco, a, decíamos, entró en, eh, a tener poco valor el consejo. Pero acá viene lo, lo importante. O sea, sigue siendo importante lo que es la experiencia de vida, la transmisión de la experiencia de vida. Y en esto, ¿cuál es su utilidad? Que no es el consejo para hacer una cosa, ¿no? Sino es cómo eh, se enfrentan los grandes problemas de la vida y cómo son superados. O sea, el consejo hoy en día de la transmisión de la experiencia de vida es la buena noticia de que sí, nos vamos a enfrentar con cantidad de desafíos, muchos de ellos muy dolorosos, pérdidas y ganancias, a veces muchos problemas, pero salimos gloriosos de estas cosas. ¿no? Ahora, el compartir esa experiencia sustituyendo al consejo puro y duro digamos que, que antes recibíamos... ¿No tiene acá como un gran desafío, teniendo en cuenta que para vos poder escuchar la experiencia de quien de repente ya vivió esta etapa, necesitas más tiempo que un simple consejo y vivimos en una época donde aparentemente no hay tiempo para nada? Brillante es. tu aporte, porque me abre la posibilidad de explicar que, eh, ojo que el consejo oral, otro de los problemas que tenemos, o sea, el consejo tradicional, eh, mira botija como decimos acá, ¿no? uh -huh. mira niño o, o mira joven o mira querido querida, eh, ya no se transmite el consejo y se transmite por la imitación o por la oposición, o sea si yo quiero dar un buen consejo a mis hijos yo tengo que vivir ese consejo porque lo que yo veo tiene más fuerza de lo que yo digo. Eh, hay un dicho que yo, a último momento, eh, haz lo que yo hago, eh, haz, haz, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Y eh, sí. eh, que se basa también, eh, si querés hacer algún aporte, María, por favor, María sí, María, sí, sí. por favor. Eh, lo mismo que hay una frase un poco más eh, elaborada en esto que dice, lo que haces me habla tan fuerte que no me dejas escuchar lo que dices, que es de Ralph Emerson, que es un filósofo y, y escritor estadounidense del siglo XVIII. Pero las dos cosas dicen lo mismo, o sea... Venimos con esta enseñanza de mucho, desde, desde hace mucho tiempo, no donde vemos que el ejemplo termina siendo el mejor consejo. Ojo que las generaciones, y esto lo hemos visto a veces con el padre Fabián en algún problema, eh, nuestras generaciones hoy aprenden por dos mecanismos, la imitación y la oposición. Pero ambas son un consejo. Eh, hablábamos fuera de micrófonos con... con eh, con dolores, eh, por ejemplo, el tema de los hijos. Yo tengo hijos que están insertándose laboralmente, terminando carreras, y, y nos ven que mi señora y yo trabajamos muchísimo, pero a su vez le decimos, no, vos tenés que dosificar, ¿no? dedicarte a vos, dedicar a, a tu gente, dedicar a tus amigos y también al trabajo. El trabajo no es lo principal, pero el ejemplo de vida que le estoy dando no es, <risa> no es el mismo. Ellos toman verdaderamente lo que es más valioso de eso. Por eso a veces el consejo dejó de ser verbal, pero es sobre el ejemplo. Entonces, a veces, si yo quiero. Es testimonial. Con... Es testimonial. Es testimonial es este testimonial, perfecto, es la palabra correcta gracias María María eh, este testimonial, como dice María Amalia eh, entonces, acá nos ponen en un, en un compromiso si yo quiero verdaderamente transmitir un consejo tengo que vivirlo, uh -huh. ese es un desafío no para las generaciones eh, nuevas sino para las generaciones más, más, más recientes, o sea, las generaciones nuestras no las que están eh, en donde dar este consejo y otra cosa, esto es un canal de doble sentido o sea, de doble, doble dirección o decís, bueno, pero ¿qué, ¿qué consejo da un joven a un.? También su vida, ¿no? también el tiempo que dedica a enseñarle la tecnología, ya que estamos mediados por tecnología, eh, el tiempo que dedica a escuchar, el tiempo que dedica al cariño, o sea que esos son también consejos que se le dan a, la, a las personas mayores, por eso hay un doble sentido. María María, sí, sí. Y tú, tú decías sí. que es testimonial y ese también es un gran desafío para quien desafío, tiene que dar testimonio porque, por ¿no? ejemplo yo cuando me ven llegar a misa que yo uso para poder caminar porque tengo cortado unos tendones de, de operación que me hicieron cuando después tuve dos hijos más una operación de riñón ahora no puedo caminar con nada más que con un carro cuando me ven llegar a misa eh, yo veo en las caras de gente que se admira es de decir, esta señora mayor, con este carro viene a misa o sea que yo no hago nada más que eh, me dice ¿quiere que la ayude? no, le digo, yo, yo voy bien y no lo considero como, un, como una carga, es lo que el Señor me ha puesto en este momento Dios me ha puesto ese, ese vehículo para que yo pueda caminar pero para que yo siga siendo lo que he sido siempre no para, para, porque si me hubiera este, gracias a Dios me funciona el cerebro entonces yo puedo pensar que yo tengo otras amigas que se quedan en su casa porque tienen miedo yo le digo que el miedo no es bueno el miedo es diabólico uno tiene que estar alegre siempre pensar que el Señor está y siempre está al lado de uno en cada momento de su vida bueno, eso es lo que en este momento puedo hacer de testimonio, por la edad que tengo. Y, bueno. y me, me llama la atención que, que les llame la atención que yo vaya a misa aunque tenga un carro. Eh, a ver, este, creo que, no sé si todos los podcasts fueron los, son, fueron iguales, pero gracias a María Amalia tenemos un podcast con, con práctica sí. <risa> o con demostración. Sí, sí. <risa> como decían los profesores de matemática, es lo que quería demostrar. ¿verdad? No, eh, te agradezco mucho, María Amalia, pero eh, vieron como la experiencia de ella, el ejemplo de ella y cómo eh, todo el entorno eh, trata de ayudarla. Y ella, no es que se niegue la ayuda, sino que da un mensaje. Uh -huh. Que, que vale la pena seguir, ¿no? que es importante seguir y que forma parte de, de esta vida. No importa, carro le dicen debe ser un andador, ¿no? Sí, sí, sí un andador. <ríe> debe ser con el andador o sin el andador. O el nombre con... eh, cariñoso que le ha cariñoso puesto. Cariñoso y carrito. <ríe> Está bien. Eh, pero un poco para aclarar esto. Eh, es así, o sea, ¿cómo la experiencia de María Amalia, no?, la experiencia de vida es lo que estamos confirmando acá y, y, y recalcamos. Esto no fue coordinado. Mm. Es impresionante, pero esto no fue coordinado. No, y la, la experiencia de vida en un mundo acelerado, que pienso es lo que un poco mencionábamos, eh, como esta transmisión, la necesidad, ¿no? Yo que ahora estoy, bueno, recién casada, formando una familia, con un montón de interrogantes y cambios que pienso son normales para la situación en la que estoy. Me doy vuelta atrás y digo qué necesario es reconocer la sabiduría, la experiencia vivida en los adultos mayores, y en este caso, gracias a Dios, mi abuela, por uh -huh. ejemplo, <ríe> ¿no? Pero digo porque hablábamos la otra vez de que no hace falta que sea sí o sí un abuelo, es un adulto mayor, una persona que puede darnos esta experiencia, que muchas veces, como decían, no es el consejo hablado, sino que es la vida misma que habla, ¿no? La vida que compartir. Por eso comparto como recuerdos, ¿no? De poder compartir, tomar mates, abuela, ¿cómo era cuando era chica? ¿Cómo era esto? Con preguntarle muchas cosas que me ayudan a responder curiosidades, pero también eh, situaciones actuales de mi vida, obviamente con las diferencias no de, de generación y de, de tecnología y de lo que haya que adaptar. Pero sí reconozco en mí esta um, transmisión, ¿no? No estaba pensado esto, pero estoy... O sea, no, está bien. Te, te y aparte que... me trae algo a, a colación que es importantísimo. No bueno, lo dijimos que es el tema de la identidad. Mm. Eh, Vieron cómo tenemos una gran preocupación hoy en día por la identidad. Todo lo que hoy vemos en los jóvenes que tratan de ser exclusivos es para complementar su identidad. Y la identidad de uno no se puede completar sino con la suma de las identidades de los que lo rodearon a uno, en el caso de la abuela. Mm. Cuando vos decís, ¿qué hacías cuando era chica? O sea, pues iba si a decir, bueno, ¿qué te aporta hoy en día? No, te aporta tu identidad, saber de dónde venís, a tu historia. O sea, somos como seres que pensamos que no tenemos historia, hemos borrado nuestra historiografía, pero tenemos una necesidad imperiosa a recuperar la historiografía, no solamente la mía desde cuando era chico, sino la de mis padres, la de mis abuelos, porque todo está unido. Esto es impresionante. No es que estamos empezando episodios de una serie, ¿no? sino que estamos eh, dentro de una unión. O sea, muchas cosas que hace tu abuela o que hizo tu abuela repercute, aunque no nos demos cuenta en la identidad de hoy de, y disfrutamos de la identidad de, de Dolores. ¿no? Eh, en el caso de Pampita, que está ahí, que, que está compartiendo con nosotros este espacio, eh, eh, ¿tú te sentís realmente escuchada? Eh, ¿Sentís que se despierta interés, por ejemplo, en la experiencia de vida que puede tener una persona con tus características, con todos estos años vividos? Sí, le, les llama la atención, les llama la atención que yo me casé a los 17 años, que a los 18 años tuve mi primera hija, y, y que tuve ocho hijos, y después de tener los ocho hijos, terminé el secundario, porque yo, eh, de, lo, para ayudarlo a mi marido, tejía para afuera, cosía, él era escribano y estaba en tribunales, pero no que no le gustaba esa carrera, porque a él le gustaba haber sido ingeniero agrónomo, y sus padres no lo dejaron ir a La Plata porque decía que había una perdición muy grande en La Plata. Entonces yo me, siempre he sido de la acción católica y me decían que ya va a dar clases muy buenas que podía dar, este, poder estudiar, terminar mi carrera. Así que terminé haciendo el tercer año libre, pero me dio mucho tiempo porque eran como 14 materias. Nunca me aplazaron en ninguna. Después rendí, eh, fui al a la escuela nocturna, terminé mi secundario y eh, un profesor me dijo usted tiene condiciones para ser abogada. Ahí le dio una carrera tan larga. Pero la hice. La hice eh, este, no, en, la for en forma nocturna en la Facultad de Derecho de la, de la Universidad de Córdoba y nunca me aplazaron. Y me recibí con compromisos de ocho y pico en seis años. Teniendo todos mis hijos en casa, o sea que Estudiaba a las 5 de la mañana, o sea, esa hora en que yo no molestaba a nadie eh, para no dejar de hacer las deberes que yo debía hacer como madre. Y bueno, iba a la facultad de noche también y mi marido me iba a buscar. Y él, viendo que yo terminaba, de estu seguía estudiando, él también terminó lo que había empezado a de estudiar Derecho y terminó siendo abogado también y miembro del Congreso. Fue camarista y yo terminé en, en tribunales siendo secretaria del juzgado de primera instancia. O sea que fue mi vida así, pero nunca dejé eh, de, de ir a misa porque salía de tribunales y me iba a una capilla, tenían unas monjas que atendían el seminario y de misa era las 4 de la tarde. Yo salía de tribunales y me iba directo a la iglesia a la capilla, para no perder la misa diaria bueno, eso algunas veces eh, gente, se, eh, mis amigas se extrañan de que ellas no hicieron eso que hice yo pero bueno, es la fuerza de, yo no sé, que Dios me había impuesto a, cada uno Dios la ayuda en la forma que, no sé yo creo que Dios ayuda a todo el mundo, pero yo me bueno, ponía siempre en las manos de él yo decía señor, está bien lo que estoy haciendo ¿te parece bien? Si, me, si te parece que está mal, ayúdame de alguna forma que yo me dé cuenta bueno, así fue mi vida y estoy feliz de haber tenido tantos hijos que son todos muy buenos y que, bueno tengo nietos muchísimos eso, y ahora ya mis nietos, ya estoy tejiendo ya para, ya, lo que hago es tejer porque, bueno, voy a misa y tejo Dios, este Dios, país Dios ayuda, no papita. Sí. sí, Dios ayuda en la medida que uno se deja ayudar también. ¿no? La ah, gracia sí, de Dios porque, actúa si uno se abre. Por eso también sí, tiene que ver un claro. Aquello de que la gracia presupone la naturaleza, ¿verdad? No, sí, sí. Y Dios, Dios ayuda porque uno le pide ayuda. Dios no entra y dice, estoy a tu puerta y llamo. Si me abres, cenaremos juntos. Claro, porque está a la puerta, pero no va a entrar si no le damos la, la, le abrimos la puerta. Y a mí así. me gusta este ejemplo de, de María María, porque no le dijo a nadie, estudia, sacrificate, haz el esfuerzo para hacer salir adelante, no importa los impedimentos, siempre hay un tiempo para cada cosa. Ella no dijo en ningún momento ninguno de estos consejos, un poco viendo lo que habíamos mencionado recién. Ella explicó su vida, que nos causa una admiración ¿no? y un... Eh, eh, lo, lo estoy viendo físicamente la admiración acá, Pampita. Se le nota la admiración y el orgullo acá eh, en, en estudios de, de la grabación. Pero bueno, como ella, solamente con, con esto, como decíamos, el ejemplo, ella está dando nada más que un ejemplo, estamos viendo, lo estamos escuchando. ¿no? Eh, a veces nos parece irreal, ¿no? el esfuerzo este nos parece irreal. Eh, bueno, a veces hasta nuestros propios esfuerzos nos parecen irreales. Eh, pero esta esta satisfacción y esta continuidad, ¿no? eh, hoy con el carrito, me encantó la definición de carrito, hoy sigue dándole para adelante, bueno, sigue participando y apoyando, porque esto también tiene una moraleja, está apoyando eh, a, a su nieta a mucha distancia en uno de, su, de sus sueños o sea, de su responsabilidad con esto. Bueno, muchas gracias también por todo esto, ¿no? Sí, pero, pero además este, el, el, la carga atrás de haber superado obstáculos, no que creo que también eso es una de las riquezas que nosotros tenemos que aprovechar, los que venimos, generaciones que venimos atrás de, de, de esta gente. Sí, tal cual pienso que brota mucha esperanza, que creo que es un tema que queda pendiente de, del podcast de hoy, de ver cómo la experiencia de vida, de todo lo vivido, uno dice, bueno... No me puedo dar en un vaso de agua si mi abuela <risa> claro. acaba de contar, ¿no? A veces uno piensa que, sí, y poder, abuela, mira tal cosa y siempre, mi hija no se preocupe, <risa> no sé si lo querés decir vos, abuela, siempre que me, <risa> directamente, <risa> no te estreses tanto, no te azotes. <risa> así es, así. <risa> eh, y uno a veces piensa. Yo, yo, soy, yo soy feliz, mm. soy he sido toda mi vida feliz. Y eso que viví dos años con mi suegra, que no había tenido hijas, o sea que para ella era una cosa rara que yo cantara, por ejemplo. Así que, eh, eh, pero siempre he sido una persona alegre. No sé, me la, da, la alegría me la ha da dado siempre Dios, pienso yo. Porque yo he sido siempre alegre, siempre feliz. Nunca he estado como a triste amargada o no, no no no me recuerdo eso siempre he estado al, al, eh, hay un dicho al buen tiempo buena al mal tiempo buena cara <ríe> y ese dicho está muy bien aplicado a que cuando hay una, una dificultad ya sabes ya se podrá solucionar hay algo que, que dijo maría amalia que me gustó mucho que termina siendo el consejo por excelencia sé feliz mm -hmm. ¿No? Creo que el corolario termina siendo esto, el sé feliz. El último eh, consejo que a veces damos o que queremos dar a alguien es este. ¿no? Y creo que, bueno, eh, bien papita María Malia lo, lo está describiendo. Y que esto es un poco la, la esperanza. o sea eh, Cuando decíamos que nos faltaba un temita de tratar, el tema este de, de, de la esperanza. no De, de ver cómo eh, otras personas con situaciones mucho más difíciles lo lograron y otras personas tienen mucho que ver con nosotros que pertenecen a nuestra identidad, que pertenecen a nuestra historia, sobre todo cuando decías que estudiaste con los hijos, hiciste una carrera que fue una de las más largas María Amalia, con, con hijos, con casa, no en una época donde el ama de casa era hacia todo, ¿no? y hoy en día decíamos, bueno, no sé si estudiar o tener hijos, o no sé si comprar una casa o, o tener hijos, o sea y, y está tu ejemplo eh, tu ejemplo de vida, ¿no? tu experiencia de vida puesta en esto con una, una esperanza, un nivel de esperanza increíble. sí me recibí de abogado junto con uno de mis hijos, él la hizo en cuatro años y yo la hice en seis. Recibimos el diploma juntos. Te copió en los exámenes, no, no me decía. Vi, mira, mire lo que me decía: vieja botona. No sé qué quiere decir, vieja botona. Copia, vos, vos siempre copias. Las la, la, la clases vos copias y vos después yo me voy a dormir al fondo de la, del aula y después yo te las paso a máquina. <risa> <risa> en la, fuéramos juntos en la clase de historia del derecho, mm. así que eran unos últimos años. Él hizo en cuatro porque rendía libre, mm -hmm. pero yo no podía. Tenía había, hasta se habían casado unas hijas y eh, las, mis dos hijas mayores se casaron y una había tenido familia, y pensé, falté como una semana clase, nos, nos corrieron también las, los montoneros que había acá, hemos pasado muchas cosas en la Argentina, y eran, este, son zurdos por supuesto, y eh, yo dije, no, estas mujeres que me volvieron en la puerta de la facultad, entonces yo dije, no, no. mi marido me dice, haz, ah, todo lo que has hecho lo vas a dejar, tenés razón, digo yo. Voy a volver a ir, no voy a tener miedo. Y eso que en donde yo estaba sentada, al lado tenía un muchacho que abría el atasé y que tenía dentro. la atascado tenía dentro una montrecedora. Dios mío, qué tiempos es eso. Pero bueno, los seguimos, los pasamos, dije yo, adelante, seguí. Que Dios te ayuda en todo momento. Y dice, así, ha sido. ¿no? Yo he estado siempre presente en mi vida. Gracias, abuela. Sí. Pienso que, para ir cerrando, como uno de, de los temas que teníamos, bueno, pensar en esto de que justamente las personas mayores son un cúmulo de situaciones difíciles en la vida, ¿no? Y esto que estás contando de estudiar con una persona que tiene una metralleta al lado, pienso que no es... Bueno, esperemos no repetible en, en siempre, digamos, no es tan ocasional, pero sí desafíos tenemos todas las generaciones y este podcast busca esto, ¿no? Compartir esta certeza, dónde podemos encontrar la sabiduría para, para vivir el presente, ¿no? También, que está, está en el Señor, pero también lo podemos encontrar en nuestra familia cercana, en nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores. Por eso, Ricardo, la pregunta más más que nada final, para pensar, bueno, qué consejo le das a la familia en general, a todas las personas que están escuchando este podcast, para aprovechar más a los adultos mayores, porque siempre pensabas, bueno. Los adultos mayores, me decían no tiene tanto beneficio más que comparten su vida, pero nosotros los que estamos avanzando y caminando en la mitad de la vida, digamos, bueno, ¿cómo, cómo aprovechar más que, ¿no? esta transmisión de vida? Yo, di yo diría que no tengan miedo de afrontar la vida, mm. porque la vida hay que afrontarla, con no tener miedo de que, ay, y si hago esto, no, no, no, lo que tenés que hacer que hacerlo, y Dios te da la, la, la fuerza para hacerlo. Entonces, no, no, no dejar de hacer lo que uno tiene que hacer, porque y si no me sale bien, y si me sale mal, y si no esto, y si no aquello, no, no le busquemos pero para no hacer las cosas. Siempre las vamos a poder hacer con la ayuda de Dios nuestro Señor. Y claro, hay mucha gente que no tiene fe, pero entonces digámosle digamos, que de lo alto, no sé qué pensará que, pensarán que sea, algo deben pensar que tiene que haber un, un ser superior algo siempre va alguien que te va a ayudar decirle afronta, sigue adelante ten fe y confianza en los demás en, bueno, en Dios si no creen en Dios en que siempre va a haber alguien que te va a poder ayudar no, no creas que estás solo en el mundo no estás solo, siempre hay alguien que te ayuda, que te da una mano para cualquier cosa pero no dejes de hacer lo que lo que piensas hacer si es bueno porque también qué hacer es ver, es ver qué es lo bueno y qué es lo malo porque tampoco uno puede hacer cosas que sean malas ¿verdad? no esto esto no se debe hacer tener presente que es, bueno nosotros tenemos los mandamientos pero el que no los tiene tiene que saber que hay cosas que hacen daño a un tercero si yo hago tal cosa, me hago daño a mí mismo si hago una cosa mal, una cosa mala. Bueno, no sé qué otra cosa quieren que les diga y no quiero perdonarles mucho tiempo, soy una vieja muy charlatana, me pongo a hablar y no acabo nunca. Bueno, abuela, si tuvieses que dar un consejo o una palabra, pero con tu vida, pero ya, ya has compartido mucho de tu vida, ahora te pedimos un poco de palabras ¿Qué es lo que te gustaría decir a las generaciones que estamos caminando, que queremos recibir esa transmisión de vida, de experiencia, como decía Ricardo? Y qué lo que les digo que hagan lo que, lo, que tienen, lo que tienen que hacer, lo que piensan hacer, porque cada uno tiene su futuro que quiere hacer algo, que lo haga, con, la, con el, que siempre va a tener una fuerza para hacerlo. Peor es decir, no puedo. Es más fácil decir, no puedo, no voy a poder. Siempre se puede. Siempre se puede. Nada más. No, eh, no se puede agregar mucho más. ¿no? Eh, capaz que dos cositas. Eh, vivir el consejo para la persona que lo da no eso claro. creo que no, no nos acerca y nos da coherencia mm. ¿no? y también da paz en el alma vivir el consejo que quiero o sea si yo quiero que, que mi hijo mis nietos sean felices o sea tengo que vivir ese consejo ser feliz y, y por claro. otro lado darles el ejemplo exactamente y por otro lado disfrutar el consejo disfrutar eh, sí. solamente aquello que se disfruta se incorpora en la, en la vida no termina A, y yo creo que esas dos cosas serían y a todo lo Son que nos dijo María Malia creo que sería el coronario mejor eh, elegido sí. para esto. Así es. Uno disfruta cuando ha llegado al, al, a lo que pensaba hacer y, y le sale porque ayuda con la ayuda de Dios y, y, y se siente feliz. Ahí cuando uno hasta cuando uno ayuda al demás, cuando uno ayuda a los demás porque uno se siente feliz de poder ayudar a, a otra persona. Eso me parece que es fundamental también. Saber, eh, advertir las cosas que hay alguien que tengo a mi lado que necesita, a lo mejor, una mano, un consejo, una sonrisa, un abrazo. Bueno, no sé qué otras cosas les puedo decir. Muchas gracias, abuela. Un regalo tenerte no. acá a la distancia. Y, bueno. Bueno. y muchas gracias en realidad por haber todos tus aportes Pampita sí. bueno, el saludo muy grande, un gusto haberte escuchado, haberte conocido y, y daban ganas de seguir escuchándote mm -hmm. así que esperemos que, que, que podamos tener una segunda parte de, de seguramente esa experiencia de vida tan rica es, bueno es, es lo que he vivido es, es lo que he vivido y no, no estoy arrepentida de, de, de lo que he hecho al contrario este, creo que ha habido frutos que Dios los bendiga y que sigan luchando por este de llegar a la, a, a la gente que, a, los, a los jóvenes que, que sepan cómo vivir el futuro un, un abrazo grande desde la distancia recen por la Argentina pobre porque nos hacen falta oraciones bueno, un abrazo grande y gracias por, por haberme invitado. No tengo ningún mérito más que haber vivido muchos años. 90. Bueno. Eh, un abrazo grande. Chao, chao, Belia. Nos vemos. Adiós. Que Dios nos bendiga. Gracias.